Bueno, este verano no es, no, es, no hemos hecho ningún vídeo de la playa ni nada Porque estábamos disfrutando nosotros Estábamos disfrutando nosotros Pero, bueno, el 1 de septiembre y, y, vamos a la playa. y vamos a la playa Porque vamos a La Fabriquilla Y os voy a enseñar la playa de, de Cabo de Gata Que está muy chulas se me cae ahí un poquitillo Y nada, me voy con María José Que está moscada conmigo, está enfadada conmigo hoy ¿A que sí? <risa> Es que se lo gana, pulso. Bueno, ahora, ahora os contamos Ya A ver, hay una canción Que tiene que dar dos palmadas a la vez Bueno, seguida, al el ritmo Y Jairo, como sabéis, es rítmico. Si no lo sabéis, pues ya lo sabéis Y entonces Siempre estamos con esa canción Que tiene ya unos un año, unos años tiene Pero no hay manera Si, sí, la hago bien ya No O sea, alguna vez se la hace bien Y otra A ver, el 90% la hago bien no, ¡Qué mentira. Es verdad. No. Solo voy a poner el trozo ese porque si no me copieran y me joden. Pero que, a ver, las, me cuesta al principio, pero luego ya lo clavo, ¿eh? Uno. Ah, sí. O sea, a lo mejor de cuatro veces que le das las palmas, da una. Vale. Bueno. Bueno, pues esto que veis aquí es eh, la playa de Cabo de Gata, que es la playa... Más... ¿Cuántos kilómetros hay de costa aquí? De no playa, 10 por lo menos, ¿no? ¿Toda la provincia? No, no, no, en solo Cabo de Gata. No, no sé. Bueno, un disparate, es, es la playa más larga de toda Almería, así que... Bueno, ya veréis, está chulísima y está el agua en septiembre que te mueres, ¿sabes así? Sí. sí.